igual Todo siempre se Podrá elegir No me escribas La pared Solo quiero estar Entre tu piel Y si acaso No brillara el sol Y quedará yo Atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo yo atrapado aquí. No veía la razón.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 Quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor más que viento